Buenas tardes, gracias presidente, señorías. Señora Aguirre, nos presenta una moción semejante cortapega a otra presentada en 2009, que fue retirada por la creación de una ponencia en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio de la Droga y eh, cuyo informe se publicó en 2011. Estamos en 2017. Me pregunto y, sobre todo, se preguntará a la ciudadanía qué es lo que han hecho en todos estos años los gobiernos anteriores del PSOE y los gobiernos del PP. No obstante, desde nuestro grupo parlamentario saludamos el interés por solucionar algunos de los problemas de salud pública, en este caso el que nos ocupa ahora, la necesaria coordinación entre servicios de atención a la adicción y servicios de salud mental que se dan en algunas comunidades autónomas. Estamos de acuerdo en que la atención de las, perso de las personas que padezcan adicciones o estén en riesgo de padecerlo se tiene que dar en condiciones de igualdad y de equidad, pero hay varios aspectos de la moción que nos presentan que tenemos que puntualizar por, a nuestro entender, falta de rigor. No se puede hablar de enfermedad emergente, la cuestión de consumos excesivos y de adición de sustancias existentes de fácil accesibilidad es de hace décadas y se da en cualquier sector social y etario. Además de los sí señalados sociales, ecológicos, biológicos y genéticos, se olvidan en la teología factores tan importantes como los económicos, los culturales, los políticos, los medioambientales, los de personalidad, los estructurales… No se nombra ningún estudio epidemiológico en el que conste que las adicciones como problema de salud irán aumentando con el tiempo. Respecto a la patología dual, la coexistencia de consumos de determinadas sustancias no significa que se vayan a convertir en problemas de adicciones tal y como hoy en día acontece con usos de sustancias, sean legales o no. Las adicciones hoy son un problema de salud pública, eso es cierto. Pero no tiene por qué aumentar si se toman iniciativas adecuadas, tal como se puede comprobar en otros países de la Unión Europea, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Alemania, que nos deberían servir como ejemplo a seguir. Nos proponen en la moción la adopción de un modelo que ya existe en algunas comunidades autónomas como puede ser Murcia, Navarra, País Vasco, Asturias, y que ha sido expresamente rechazado por diferentes motivos en otras comunidades autónomas donde, por cierto, gobiernan. Y Desde nuestro grupo le sugerimos que dejen de hacer declaraciones de buenas voluntades, presentando proposiciones no legislativas cuando ostentan el Gobierno central, que nos pongamos a trabajar en lo concreto, con acciones y propuestas efectivas que puedan implementarse desde ya y que puedan trabajarse en las distintas cámaras de representación y en el Consejo Interterritorial de Salud. Los problemas asociados a las adicciones no pueden ser tratados únicamente por la, por la vía de la integración simple en la red de salud mental, sino que deben conservar unas singularidades que hagan que la asistencia sea la correcta en el área de la especialización del conocimiento y la amplia cobertura de recursos sociales. Cuando hablamos de adicciones hay que hablar también y sobre todo de prevención y de políticas de salud pública. Pues bien, el Plan Nacional sobre Drogas ha sufrido unos recortes incesantes en las dos, legislat en las dos legislaturas anteriores de hasta el 50% y, sobre todo, en capítulos relacionados con la prevención. Es el momento de decir si se va a apostar por un nuevo Plan Nacional sobre Drogas y si se va a dotar presupuestariamente como es necesario o si, por el contrario, se va a seguir con un plan de cartón-piedra infrafinanciado y sin capacidad real para abordar problemas. Por último, les sugerimos también que, antes de reorganizar, aseguren que la opción hacia la que se camina es la más efectiva, la menos medicalizadora y la más eficiente, para que de esta manera no cometamos los mismos errores que se han cometido en el pasado promoviendo reformas sin estudios técnicos que aseguren su viabilidad y su eficacia. Muchas gracias. Gracias, el Grupo Parlamentario